ADPAL es una escuela pequeña y muy familiar, ubicada en pleno centro de Montreal. En ADPAL nos enfocamos en enseñar inglés y francés, es nuestro fuerte, la enseñanza de idiomas. Y eh, ADPAL significa, tiene, las siglas ADPAL tienen un significado, en inglés es Applied Techniques for Productive and Assertive Learning. En español significa Técnicas Aplicadas al Aprendizaje Asertivo y Productivo. Para mí, si tengo que definir eh, ADPAL, realmente se diferencia por su sistema de aprendizaje, las técnicas que utilizamos, eh, y sería la palabra asertivo que describiría mejor, y en una sola palabra, nuestro sistema. Como trabajamos con nuestras propias técnicas de aprendizaje que están patentadas, eh, es un sistema muy diferente. Entonces lo primero que se dan cuenta es que es algo muy diferente, que no es no son las típicas clases que están acostumbrados a ver. Entonces eso yo creo que de entrada es importante que los estudiantes sepan y pues de cierta manera es bueno que los estudiantes vengan un poco preparados a eso en donde la dinámica de la clase no es solamente el profesor el profesor ayuda y asiste a los estudiantes en, en llegar al objetivo a, a cumplir la meta trazada que es mejorar el idioma en el primer día o la primera semana de clases siempre damos una semana de introducción entonces los estudiantes no van a entrar de una vez a la clase, sino que van a estar con un profesor explicándole las técnicas, explicándole los tipos de ejercicios que van a hacer en las clases, explicándoles lo que es Atpal. y cuando el estudiante esté listo. De hecho, en muchos casos, el, la, siempre los estudiantes nos dicen ya yo me siento bien. Yo estoy listo para ya ir a mi clase y cuando van a la clase ya entran de una vez a la dinámica. Primero, una de las ventajas que ofrece Montreal y Adpal específicamente es eh, la flexibilidad de los programas académicos o de los programas que ofrecemos, en este caso inglés y francés. Eh, los estudiantes se pueden inscribir, pueden comprar ciertos números de semanas. Por ejemplo, pueden decir yo quiero irme a, a vivir en Canadá o quiero estar en Canadá seis meses, pero ya yo tengo un nivel intermedio alto de inglés, entonces quizás no voy a durar seis meses estudiando inglés. Entonces pueden venir, terminar el inglés haciendo el tiempo que les haga falta para llegar al nivel deseado y el resto del tiempo lo cambian, se cambian para un curso de francés. Entonces esa es, esa es una ventaja porque es una ciudad que permite aprender los dos idiomas. Canadá es uno de los países hoy en día que está más abierto a la inmigración. Necesitamos personas que vengan, que vivan acá, que se quieran quedar acá. Entonces, gracias a eso, los programas de inmigración están muy abiertos y hay la manera más fácil, más rápida e incluso más económica. Yo diría es a través de los estudios. Entonces aquí preparamos a los estudiantes con el nivel de inglés o francés que necesitan para luego entrar a un college. Ya cuando comienzan su curso de college, muy importante, ya pueden trabajar y estudiar. En el caso de venir con pareja, la pareja desde el día 1 va a tener su permiso de trabajo. Entonces son programas muy interesantes eh, para las personas que están buscando una opción para inmigración también. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información, no dudes en preguntarle a tu listener o contactarnos a través de nuestra página web youtubeproject.com. Te ayudaremos con todos los trámites sin costo adicional para estudiar inglés o francés en Atpal y vivir tu aventura en Monreal.